Al futbolista brasileño de 39 años, Dani Alves, quien la semana pasada fuera detenido tras una denuncia de agresión sexual en su contra por los mozos de escuadra, esta es la Policía Autonómica de Cataluña. Se le siguen acumulando testimonios en su contra a espera de volver a declarar ante la jueza que instruye el caso. Mientras permanece en prisión preventiva, ha surgido un nuevo testigo que apuntó contra su accionar en la discoteca. Según ha informado este martes el periódico catalán La Vanguardia, una de las jóvenes que había ido el pasado 30 de diciembre al local Bailable Sutton de Barcelona con la víctima ha declarado ante la policía catalana que el exjugador del Pumas de la UNAM del fútbol mexicano también se propasó con ella. Especialmente relevantes son las declaraciones de las dos jóvenes que acompañaban a la víctima, su prima y una amiga de ambas. La amiga relató a los investigadores que el jugador brasileño la estuvo manoseando con violencia y que le puso la mano en sus partes íntimas, hasta que logró zafarse y alejarse, apuntó el citado medio. ¿Quién es Dani Alves? A lo largo de su brillante carrera, el jugador de 39 años ganó seis veces la Liga de España con el Barcelona, tres ligas de campeones, dos Copas América, una medalla de oro en Juegos Olímpicos, entre algunos de sus títulos más destacados.